Pidieron prisión preventiva al hijo de Federico Pais, la reacción de ella. Desde hace un mes, la vida de Federica Pais se volvió un calvario. Su hijo Dante Casermeiru está detenido desde el 18 de febrero junto a Octavio Laje. Ambos jóvenes están acusados por delitos cometidos en la modalidad motochorro bajo la carátula de robo calificado. Cada vez que puede, la animadora lo visita en la seccional segunda de General Pacheco, Comisaría Tigre. En el ciclo de Fabián Doman, Nosotros a la mañana, contaron que el hijo de país continuará detenido hasta que el juez defina, dentro de cinco días, si le dicta o no prisión preventiva, tal como solicitó el fiscal del caso. Tomás Lente, panelista del programa del 13 se contactó con Federica y compartió el mensaje que ella le envió. La entiendo desde su dolor de mamá. Lo que me pide Federica es que tratemos de calmar las aguas. Me pide que por favor frenemos con el tema porque lo que hacemos es volver a ponerlo en el tapete, comentó. Al escuchar la reacción de Pais, Doman saltó molesto. El tema en el tapete lo pone el hijo que salió a robar, no nosotros. Creen que el problema somos los medios, el problema es el hijo, no los medios. ¿Por qué no se enoja con el hijo?, Le negaron la excarcelación al hijo de Federica País. El padre del joven, Damián Casermeiro, había presentado una Beas Corpus para que le otorgen la libertad, pero se la negaron. Los detalles, en la nota. El hijo de Federica Pais, Dante Casermeiro, continuará detenido con prisión preventiva, según la resolución de la Sala y de la Cámara de Apelación y Garantías de San Isidro. A pesar que su padre Damián Casermeiro había presentado una habeas corpus para que le otorguen la libertad, la justicia se la negó. Según publica La Nación, los camaristas Leonardo Pitlevnik, Luis Cayuela y Juan Eduardo Estepaniuk rechazaron la presentación por inadmisible. El joven está acusado de robar bajo la modalidad de motochorro junto a su amigo Octavio Laje. Hijo de un funcionario que trabajó en la Embajada Argentina en los Estados Unidos en la gestión de Martín Lousteau. Las fotos de Federica Pais visitando a su hijo detenido. La conductora visitó por primera vez a Dante Casermeiro en la comisaría de General Pacheco. El joven y su presunto cómplice, Octavio Laje, están acusados por delitos cometidos en la modalidad motochorro bajo la carátula de robo calificado.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 Presentado por su padre, motivo por el cual la conductora visitó por primera vez a su hijo en la seccional segunda de General Pacheco, Comisaría Tigre. Según publicó la revista Gente, Pais llegó devastada y sumida en ese profundo dolor que sienten las madres cuando sus hijos enfrentan situaciones límites, La hora señalada de visitas para ella y para el resto de los familiares de los detenidos allí alojados era de 15 a 18 horas. Federica llegó pasadas las 14 para completar los trámites correspondientes y volver a ver a su hijo, Dante Casermeiro, de 19 años. Acusado junto a su amigo Octavio Laje, hijo de Guillermo Laje, exfuncionario de la Embajada Argentina en Estados Unidos y primo del diputado Martín Lousteau, por hechos cometidos en la modalidad motochorro.